Hola a todos, <risa> ¿qué ha pasado? Eh, hoy quiero hablaros de Jonás, es un libro muy cortito eh, Hoy voy a hablar de Jonás, que es un libro muy corto Pero hay muchas cosas en nuestra vida que, en las que él nos, nos es ejemplo y también un poco aviso ¿no? si no va a salir de la Biblia en la un ejemplo y un aviso Porque en verdad Jonás era un hombre de Dios Porque Jonás era un hombre de Dios un hombre bueno, un bueno que tenía una comunión con Dios increíble que o sea, una buena comunión con Dios y que oía su voz de una forma espectacular es que escuchaba la voz de Dios y de una manera espectacular y en Jonás eh, Dios le pide, <coughs> eh, Dios le pide a Jonás que, que vaya a Nínive a, a decirles que está enfadado con ellos y que va a destruirlos. Entonces, eh, encarga de a Jonás de ir a Nínive para avisarles que está enojado con ellos, Dios está enojado con ellos e y que los destruirá. Y Jonás se va, no quiere saber nada de eso. <risa> Jonás se va y no quiere saber nada de, de andar Y podemos preguntarnos por qué. ¿No? Y podemos preguntarnos por qué. Eh, tenía miedo a los ninivitas o, o ninivenses no <risa> sé cómo se llama. se veía paura de la gente que vivía en Nilivet eh, <risa> no quería hacer un viaje tan largo no quería hacer un viaje tan largo y en verdad no, no es por ninguna de esas razones me arrastraron el pernito y digo esto eh, Jonás ya había avisado al rey Jeroboam II Jonás ya había avisado al rey ¿De, <risa> de los asirios. Ah, de Yassir. Que, bueno, no, no, o sea, Jeroboam era de los israelitas y, ah. y le dijo que él recuperaría todo lo que los asirios le habían quitado. Yo había avisado el rey de Israel, él había avisado que, que habría recuperado todo lo que Yassiri ya habían ocupado Porque Asiria era muy conquistador y habían estado décadas luchando con ellos porque Jessy eran un pueblo muy de conquista eran decenios luchando con ellos y... Juan les tenía mu mucha rabia y entonces Jonah era, era arrabiado con ellos porque entendía que era un pueblo malo porque le vivía como, como un um, castigo pueblo claro, era su, su enemigo, ¿no? número uno era mi su principal enemigo y no quería ayudarlos y al punto no quería ayudarlos así que él decide no irse a Nínive, que es donde está Irak, al norte asia de, de Israel. Entonces, yo no decidí que no andaré a Nínive, que es la parte donde está Irak, al norte de Israel. Sino a Tarsis. Eso es en España. <risa> <risa> va a Tarsis en España. O sea, se iba a lo más lejos que él conocía para no tener que ir a Nínive. Entonces, en el puesto más lontano que él conoció para no a Nínive. Y... Y esto me, Bueno, lo que quiero en, en esta prédica es un poco comparar eh, partes de, de la Biblia con la historia de, de Jonás. Y hay uno un poco largo, en el Salmo 139, 7-12. Es que voy yo uh, para la predicación y comparar un poco la vida de Jonás con algunas cosas que les va a verlo en. Eh? Salmo 139. Y en Salmo 139, 7-12. 7-12. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Vamos a ver. <risa> que dice, uh, Salmi 139, dal 7 al 12, que dice, dove potrei andare lontano dal tuo spirito, o dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza. Se salgo in cielo tu sei là. Se stendo il mio letto nello cielo, ecco tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà, e la tua destra mi afferrerà. Se dico, certo le tenebre mi nasconderanno, persino la noche diventerá la luz en torno a mí. le tenebre estés no pasaron a esconderte nada, antes la noche resplande como el llorno, y las tenebre y la luz son iguales para ti. Eh, yo entiendo que Jonás esto lo sabía. Capisco que Jonás no lo sabía. Jonás sabía que no iba a, a esconderse de Dios. Jonás no sabía que no se sabe nascosto costo de Dios Y no creo que, que fuera su intención esconderse de Dios ni alejarse de él. Imagino que no era no su intención de esconderse o alontarse de Dios, sino dejar clara su posición. Yo no quiero ir donde tú me dices. Las intenciones era firme en las decisiones de y no voy a andar donde tú me mandes. Y muchas veces los cristianos pues somos un poco así, ¿no? La voz de cristianos es así. Podemos oír la voz de Dios, podemos eh, saber cuál es su voluntad, pero nos cuesta y no queremos hacerlo y si ¿sí vamos a contarle a Dios a saber cuál es la, la, la su voluntad, más chico cuántas excusas ponemos ¿no? para no cumplir con, con lo que Dios nos dice pero no lo que Dios entonces Jonás decide irse coge un barco y, y se embarca con gente que no eran israelitas ni nada él decide dejarlo todo atrás y, y se va en el barco y dice yo aprendí una barca se lleva con gente que no era ni siquiera de Israel Uh, Prenden la, la parque y se va. Y entonces Dios le dice, no, por ahí no vas a ir. Y obviamente no la <risa> ha dejado andar, Entonces manda una tormenta que incluso a los marineros más, más Expert. expertos eh, les sorprende y, le, y la temen. Y manda una tempesta que addirittura hay millori marinai y espaventa. Porque no eran marineros pescadores. Era gente que hacía un viaje larguísimo que no eran uh, marinarios, no eran pescadores, pero eran gente que hacían eran abito de hacer allí a Y poco, antes, poco después de salir al mar empieza una tormenta que ellos no pueden controlar. E poco dopo y poco um, después de ser embarcados empieza una tempestad que ni lo podían formar. Ellos adoraban a todos los dioses, menos a nuestro. No adoraban a todos los dioses, menos al nuestro. <risa> y cuando entienden que es por culpa de Jonás... Cuando capisco lo que es por culpa de Jonah Ellos saben que Dios es grande Saben que Dios es grande? Que nuestro Dios es poderoso y mucho más poderoso que cualquier otro Dios que ellos conocían. Que sí, el nuestro Dios es <risa> potente, de mucho más potente y todas las ideas que conocían. No? Eh, no quieren que Jonah sufra pero al final tienen que tirarlo al mar No voy a meter a Jonah a sufrir malas feña sí, y debemos no gustarle mar. Y, y de hecho piden perdón y hacen un sacrificio a Dios para, para pedir, como, como la ofrenda de, de, de paz, ¿no? Y, además, te proponen también una oferta a Dios para hacerlo calmar. Y aquí me hace pensar un poco, bueno, un poco, me hace pensar lo grande que es Dios, que incluso en nuestros errores, aprovecha para, para llegar a, a otras personas. Y, aquí me ha hecho pensar el hecho que Dios, no obstante nuestros errores, lo aprovecha de nuestros errores y de nuestras situaciones para llegar también a otros. Eh, Dios nos pide esfuerzo y dedicación y en todo el viaje de Jonás hay como tres etapas que podemos eh, tomar como nuestras, en el viaje de Jonas tres etapas que podemos prender como nuestras, él empieza andando y, y se va con la barca como humano que es, Sí, cam uh, caminando y andar con la barca, es malo. Intenta cambiar las cosas a su modo, como persona, uh -huh. con personas, sin, sin, pe sin pedirle permiso a Dios. Sí, que hay que cambiar el negocio a modo suyo, sin seguir a Dios. Cuando tiran a Jonás hay un pez enorme que... Se, que... Exacto, lo engulle o oh, no. se lo mete en la boca, yo no creo que se lo tragara. Y <risa> <risa> cuando lo buscan a la parque se está junto con este pez enorme que lo mete en la boca. Porque además he estado mirando, investigando, las ballenas tienen la entrada del estómago que no cabe ni una naranja. O sea, imposible que entrara en una ballena qué tipo de pecera no lo sabemos. Entonces, pues está investigando, he visto que en el estómago de las ballenas no hay... No entrarían en que... Bueno, ahora en Chupita era imposible que estés en el estómago. Vista estaba de la boca, digo yo. Espero, porque también con todo lo que hay en el estómago, un poco desagradable, pobre hombre, estar ahí. Y, y esa parte del pez es como Dios le obliga a, a ir hacia donde él quiere. Es Dios el que le manda y no hay nada que podamos hacer. A veces Dios nos lleva, nos empuja. Y solo tenemos que dejarnos llevar porque no tenemos otra opción. En este modo, se decir que era propio Dios que lo ha mandado Cuando Dios nos manda para hacer cosa no podemos evitarlo, no podemos por porque al la fin finiremos haciendo lo que no quiere. Y en la tercera etapa, Ninive no está cerca de la costa. O sea, él tuvo que, llegar, tuvo que andar desde la costa bastante hasta llegar a, a, a, a su destino. El, la tercera etapa punto ni ni una era visión a la costa, así que después se hizo de la balena, donde iba a andar he dovuto caminar, fino a la ciudad. Y esa es la parte nuestra en la que ese esfuerzo y esa dedicación, al final obedecemos sí o sí, y Dios también quiere que nosotros pongamos de nuestra parte, no, no es eh, yo te empujo y tú te dejas llevar, sino que eh, tenemos que también dar de nosotros para conseguir hacer la voluntad de Dios. Y entonces esta es la parte donde ormai nos dejamos ir a Dios y obviamos porque debemos hacer la nuestra parte, porque Dios quiere que hagamos la nuestra parte. ¿Dónde estaba esto? ¡Ay! Lo he perdido. Ahí está. Eh, hay una cosa, en, en la Biblia mismo se compara, esto no es mío, es de Jesús. Ah, en la Biblia es que es así, está una comparación, Jesús ¿eh? habla una comparación, de, de su periodo de tres días en, en muerto, ¿no? en, en, entre, entre la muerte y la oscuridad de Jesús. Y compara uh, el periodo de tres días de la su muerte con, el, con Jonás dentro de, de la, del cuerpo del pez cuando Jonás dentro del en cuerpo de la balena y yo me imagino no sé qué tipo de animal debía ser pero eh, el animal tan grande debía estar en las profundidades la presión que debía sentir Jonás dentro del agua debía ser terrible y me imagino que uh, el, el pecho o cualquier de animal que pose siendo tan así grande debía estar al fondo del mar al fondo del mar y lo que era la presión Jonás sentía una presión en el mar la oscuridad que debía haber ahí, ¿no? La oscuridad de era. Y aparte del olor, que debía ser <risa> terrible, <risa> aparte de lo duro que era horrible, <risa> digo yo. Eh, el miedo, el miedo de no saber qué está pasando, de, de no entender dónde está ni, ni qué está pasando. Y mayor la pobre nunca mire qué cosa está sucediendo y qué cosa se está andando. Entonces, en, esto lo explica Jesús en Mateo 12. 39, 41, y dice, Jesús contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de un enorme pez, también tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. Sí, Mateo 12, 39 al 41, y dice, «Mai respondiendo dissero loro, «Questa malvagia y adultera generación quiere un signo, pero ningún signo le será dado, no el signo del profeta Giona. Infatti, como Giona fue tres días y tres noches en el del grosso pesce, así estará el hijo del hombre tres días y tres noches en el cuero de la tierra i in ritiro giughello del giudizio, Con questa generazione la condannerà. Perché adesso si ravvido della predicazione di giorno. Ed ecco, qui c'è uno più grave, Giona. Podemos hacernos a la idea di quello che sufrió Jesús entre los muertos, ¿no? Ese miedo, ese ese no saber dónde está esa oscuridad rodeado de de algo desconocido. Podemos imaginarci piano quello che ha sofferto Gesù il fatto di stare Uh, sototerra, el no saber cosa estaba sucediendo, el hecho de la oscuridad y de ser solo Después de, de, de haber sufrido en la cruz, de, de los latigazos, de las burlas. Después de haber sufrido todo lo que ha sufrido en la cruz, de las uh, frustración, de los darle... Y sobre todo el, el abandono. ¿no? Dios no estaba con él ahí, su padre no estaba ahí con él. Y era la primera vez en su, en, en, bueno, su vida eterna que, que había esa separación. Sobre todo en las banduras, porque en aquel momento Dios no era con Lú. Era la primera vuelta en la su vida que Dios no era con Lú. Y esto también me lleva a ser todavía más agradecida por, lo, por la bendición que es que Jesús llegara y nos salvara y diera tanto. No solamente sufrimiento humano, sino un sufrimiento espiritual durante tres días de terror, de pánico y, y de soledad. Y entonces esto me porta a ser aún más grata por lo que ha hecho, por haber sofferto todo lo que ha soperto en la cruz por tres días, y así, para venir a consolare no solo a nivel carnal, a nivel humano, ma también a nivel espiritual. Y bueno... Jonás dentro de la ballena hace una oración preciosa, os recomiendo que la repaséis un poco porque de verdad es, es muy bonita. Entonces yo en las ballenas fa una primera molto bella que vos repasaste. Porque se da cuenta de su error, le dice adiós de su arrepentimiento, le dice que sabe que no lo abandona y, y que va a cumplir con, la, con su obligación. Porque dice que... Uh en la medida si se de sus errores dice al tío que sabe la, la su voluntad y que la fará eh, entonces Dios ve el corazón de Jonás y hace que el, el pez pues, lo suelte no es culpa, no es culpa. <risa> y entonces Dios ve el tío viene fuera de Joana y, fa que, um, y lo hace y lo hace la balea es para mí de las historias más fantásticas que hay en, en la Biblia es una de las historias más bellas que se ponen en la Biblia Es una locura y a la vez es preciosa, ¿no? Es una patria, pero al mismo tiempo es bella Porque él decide cumplir con su palabra, se va a Nínive y lo que en tres días era recorrer la ciudad, y la recorren en un día Porque él va a Nínive por tres días y va a la ciudad y gritando que en 40 días Nínive caerá. Gritando que, apunto, en 40 días Nínive caerá. ¿Cómo lo diría? ¿Con qué fe lo diría? ¿Con qué paseo lo diría? Que incluso hasta el rey se puso ropas de penitencia y, y todos oraron arrepentidos. Eh, no, eh, no imagino cómo la manera en que lo ha dicho para hacer modo que, al el rey se metiese a pregar para mentirse y incluso el ganado tenía que hacer ayuno. Es una locura. Y el vasco, y vasco ha ido para de pecore. Jonas seguía sin entender, había obedecido, pero seguía sin entender el motivo de, de, de este pedido de Dios. Y ya, no haber sido pedido, no sabía qué Y cuando después de este día se va fuera para ver lo que pasa, y cuando todo um, va, eso, me que qué sucede, y ve que Dios tiene misericordia con el pueblo de Nínive, que ve que Dios misericordia con el pueblo de Nínive, que no va a pasar nada, que no sucederá nada, echa enfada, echa se arrabia. porque sigue sin entender la voluntad de Dios. Porque aún no no cabiste la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa eso, no? ¿Y ¿Cuántas veces se ha esto, esto? No entendemos por qué esa persona que se porta mal con nosotros tiene una vida tan estupenda. No capíamos por qué una persona que se comporta así mal de con nosotros ha una vida así bella. Si yo de oro, si yo hago todo lo que él me pide, ¿por qué no tengo la recompensa? que si yo uh, prego y hago todo lo que me dice ¿por qué no me no recompensa y a veces nos enfadamos y a veces nos arrepiamos y no entendemos y no encapiamos ¿por qué Dios hace estas cosas así y, y... si yo sé lo que es bueno para mí, sé lo que es bueno para los demás y sé lo que esa persona es? <risa> si yo soy <risa> lo que es bueno para mí, para mí antes soy también lo que la persona estaba haciendo, que es fallado y... esto nos lleva a... En, en el Nuevo Testamento, en Efesios, Efesios? Efesios 2, okay. 2 1-5, que dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Egli e vi ha, ha vivificato anche voi. E eravate morti nei padri dei peccati, nei quali già camminaste secondo il corso di questo mondo. Secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli di disobbedienza, fra i quali anche noi, tutti, un tempo viviamo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente. Er ed eravamo per natura figli di Dio, come anche gli altri. Ma Dio, che è ricco misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati. Aquí cuando eran muertos en pecados, nos habíamos con Cristo. se ustedes salvó por gracia. Y es algo que Jonás no entendía y nosotros como cristianos sí. Es una cosa que Jonás no nunca vivió, pero nosotros como cristianos sí. En el Antiguo Testamento se habla de la misericordia, del amor de Dios. En el Antiguo Testamento se habla de la misericordia, del amor de Dios. Pero también se insta a Dios a, a castigar al enemigo, mucho. Ma, si, ma, si han escrito que Dios castiga, castiga. Sí. uníselo al enemigo. Eh, en, en los Salmos, David siempre les da mucha guerra a los enemigos. En el Salmo, y David escribe mucho agresivamente en el enemigo. Se habla mucho de la ira de Dios contra el pueblo de Israel por sus pecados. Se habla mucho de la ira de Dios contra Israel y sus pecados Pero Cristo nos trajo una visión muy distinta y es sobre todo la misericordia de Dios. La Cristo se ha portado una visión diferente sobre todo la misericordia de Dios. Un Dios justo. Un Dios justo. No, no es un Dios que, que todo le vaya bien, es un Dios justo. No es no, un Dios que hace uh, todo va bien que se va a andar todo bien, pero es un Dios justo y también castiga, pero siempre con amor. Sí, buenísimo con amor y con mucha misericordia y con mucha misericordia. Creo que tenemos esa suerte de ver a Dios como un padre y como un benefactor. Tenemos la fortuna de vivir a Dios como un padre, como un benefactor, cosa que Jonás no veía para sus enemigos, cosa que Jonás no veía para sus enemigos. Entonces él se enfada mucho, no se arrabia y quiere morir. Y vuelve a morir, ¿eh? decía <risa> a Dios, prefiero morir antes que ver a esta gente bien. Que <risa> dice, me merezco morir, piuto que ver esta gente que está bien, ¿eh? Y Dios le... le en, en el final de, de este libro... El Señor le pone un, una sombra y luego hace que unos gusanos se coman la planta que le daba sombra y él quiere volver a morirse. Es que tiene, es que aún no está bajo un árbol y la sombra. Y yo me he tirado de verme que si mancho al árbol, pezadito hay el hombre y que ni vuele morir de nuevo. Y cuando Dios le dice, aquello que tú no te has esforzado en hacer... Eso que a ti te va bien, esa sombra, ese cobijo que tienes, si lo quieres. Y una cosa, pero no lo voy. Pero no entiendes que esta gente a la que yo he cuidado, a la que amo, porque todos son hijos míos. Pero no capis que la gente, esta gente que me son segura, gente que amo, porque son todos mis hijos, quiero que sean salvos. Voy a que sean salvos. Y dice. Eh, es el último versículo de Jonás. En el último versículo de Jonás. Es el capítulo 4, versículo 11. En el capítulo 4, versículo 11. Dice, ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? En no tendré yo haber compasión de Nínive, la gran ciudad en la cual existen 120.000 personas yo no solo distingo la loro destra de la loro sinistra, con una gran cantidad de cristianos. En, en esa época todo el mundo conocía al Dios de, de Israel. Toda esa zona conocía al Dios de Israel. En aquel uh, periodo, uh, toda aquella zona no conocía el Dios de Israel. El Dios que les había dado los israelitas su tierra prometida. Yo que había dado allí israeliani la tierra promesa. Un Dios de, de, de milagros ¿no? y maravillas. Un dios de milagros y maravillas que tenía el poder de mover las aguas, que tenía el poder de mover las aguas, de hacer salir un pez gigante del mar para que se comiera un hombre, de producir un pez gigante del mar para que se comiera un hombre, pero en esa época solo Israel adoraba a Jehová, Ma en aquel periodo solo Israel le adoraba a Dios, y fue a través de Cristo donde eh, Dios pudo abrirse al resto del mundo. Y a través de Cristo, Dios se podido abrir al resto del mundo. Nosotros habríamos sido gentiles. Nosotros haremos tan gentiles como estos asirios, como Yassiri. Pero Dios tenía misericordia de ellos. Matías misericordia del oro. Y ha hecho que podamos llegar a Él cualquier pueblo. El facto sigue que cualquier pueblo pudiese arribar al Lui. Y eso a través de Cristo. A través de Cristo. Es algo hermoso, ¿no? Es algo estupendo. Es verdad. Eh, y he hecho un apunte. ¿Cuántas veces, una reflexión, cuántas veces vemos solamente lo que tenemos cerca, ¿no? lo, lo que nos importa a nosotros, como esa higuera? he hecho una reflexión. ¿Y cuántas veces me llamo un vecino? que me llamo solo con lo que me vecino. Y no vemos más allá. Y no me llama No vemos las necesidades de, de los que están un delante de nosotros, no veíamos el bisogno de los que estaban delante de nosotros, no nos preocupamos por la gente que no conocemos, no nos preocupamos por la gente que no conocemos, y simplemente pensamos en los cristianos, nuestra iglesia, simplemente pensamos en los cristianos, en la nuestra chiesa, somos salvos, si somos salvos, el resto está equivocado, que las otras personas no han torto. Dios nos bendice, Dios nos bendice, Dios nos bendice, y... Que poco pensamos en los demás, ¿no? Pues llevamos muy poco en el llanto. ¿Y qué poca empatía tenemos con, con el resto del mundo a veces? Llevamos ser poca empatía con el resto del mundo. ¿Puedo ser generoso con mi hermano en Cristo? Puedo ser generoso con mi fratello en Cristo. Con mi familia, con mis amigos. Con mi familia, con mis amigos. ¿Pero juzgamos mucho al, al que está delante? Me llevamos mucho por el que está delante al hombre. Y no somos conscientes de que todos somos hijos de Dios. Y no somos conscientes de que somos todos felices. Tío. Que a veces, pues, simplemente es que no han recibido esa palabra. Y a veces simplemente no han recibido la palabra. Como dice Dios, no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Como dice Dios, no saben sé distinguir entre la mano derecha uh, y la mano izquierda. ¿Es culpa suya? No. No, no es culpa de Dios. Tenía que llegar Jonás. Donde iba arribar llegar es para decirles, eh, que Dios está enfadado con vosotros. De arribar a y de Dios he arrepiado como voy. Arrepentíos de todo lo que estáis haciendo. Pentíos y averigué lo que estáis pasando. Cambiad vuestra forma de vida. Cambiad el, el la vuestra manera de vivir. Y eso es lo que... Creo, entiendo que es un poco el, el, la moraleja de este, de este libro. Pensé que esta sea la moral de vuestro libro. Jonás era un hombre recto, puro... Yo era uno muy íntegro, puro, un hombre muy cercano a Dios, con un visionario, con unas ideas muy claras, donde le queríamos pero no salía de su pueblo, Manuel Shiva de su país. Y terminó con un salmo. Voy a con un salmo. semana de salmo. va por ti. Salmo 139 Salmo 139 23 a 24 Dal 23 al 24 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis ansiedades Fíjate si voy por un camino que te ofende Y guíame por el camino eterno Investigame, oh Dios, y conoce el mío Pruébame y conoce mis pensamientos Y ve y sepíame al cuero iniqua, hijo Y cuídame por la vida eterna Bueno, que Dios os bendiga Que Dios os bendiga y que tengáis un muy buen día a todos. Eh buen jornal Amén.